Y vamos a esperar el Año Nuevo con mis exquisiteces, mis postres no los supera nadie, no están hermosos, preciosos, frutillitas con crema y bueno, no, no, no, el dedo no, oh, oh, oh. qué ladrón! qué pícaro.